La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Duarte continuará este miércoles el conocimiento del recurso de apelación contra la sentencia en el caso Emily Peguero. El Ministerio Público pide el aumento de la pena contra Marlene Martínez de 5 a 20 años por complicidad de asesinato. La Corte, compuesta por el magistrado Suplicio Almono, Saturnina Rojas y Ramón Isidro Guzmán, escucharán este miércoles la réplica del Ministerio Público y la parte querellante. El año pasado el segundo tribunal colegiado de Duarte condenó a la máxima pena 30 años de prisión a Marlo Martínez y a su madre Marlene a 5 años por la muerte de la menor Emily Peguero en agosto de 2017. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.